Si ustedes, señores del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, vienen a las instituciones para privatizar los servicios públicos, ¿para qué se presentan a las elecciones? Para eso no se presenten a las elecciones. Quédense en su casa. Porque quienes verdaderamente creemos en lo público, en la gestión directa de los servicios públicos, nos vamos a encargar de hacerlo.